Bien, eh, incide de una forma muy, muy, muy importante como hemos podido estar viendo estos días eh, en los que eh, pensábamos o la sociedad tenía una imagen de que la brecha digital, sobre todo la de acceso, a la de primer nivel, estaba realmente solventada y cuando nos hemos visto trasladados al espacio online, eh, sobre todo en el ámbito educativo, hemos, podado, hemos eh, vuelto a identificar eh, muchísimas familias, sobre todo niños y niñas, que no podían continuar con eh, su día a día en el planteamiento virtual de la educación que se ha transformado en estos, en estos dos meses. Por lo tanto, eh, incide de una forma muy importante, eh, incide en el sentido de que están, podemos cometer el error y estamos cometiendo el error en algunos momentos de poder dejar a algunas personas atrás eh, de esta manera. Entonces, a nivel de iniciativas, nosotros, por ejemplo, desde Fundación Splay, eh, también hemos estado siguiendo muy de cerca las iniciativas que... Eh, como la que estáis llevando a cabo la de reutiliza acá eh, y hemos estado colaborando tanto primero en iniciativas eh, para solventar el acceso a dispositivos primero en lo que eran en, en el espacios hospitalarios y sociosanitarios con el proyecto Telecomunicat en el que hemos estado dotando de dispositivos eh, recirculados a, a, a un proyecto que pretendía llegar a, a hospitales en Cataluña y ahora estamos colaborando de forma puntual en el recirculado a través de, de redes locales como la red, eh, la charla de San Felu de Llobregat, eh, recogiendo equipos, eh, recirculándolos eh, pues a nivel de, de personas del equipo y devolviéndolas a algunas, de, a algunas personas del entorno más cercano por los problemas también de, de movilidad y del reparto. ¿Cómo y para qué se está usando lo, lo virtual en lo educativo? Eh, bueno, pues actualmente lo virtual, lo educativo, se está utilizando sobre todo para intentar mantener ese contacto eh, que ahora no podemos de forma física, ¿no? pues de, debido, debido a las circunstancias del, del COVID-19, lo estamos usando para mantener ese contacto y poder, en el caso de la educación formal, pero también desde el ámbito no formal, mantener esas sesiones de formación, ese contacto con las personas que teníamos en nuestras aulas, en nuestros cursos, eh, donde fuera. Entonces, eh, a mi entender, lo virtual se está utilizando sobre, sobre todo de una forma unidireccional, es decir, estamos provocando nosotros estos encuentros con un grupo clase, con un grupo eh, pues de formación que teníamos, o estamos intentando mantener el mismo modelo eh, que teníamos en el aula presencial en lo virtual, ¿vale?, eh, a mi entender, eh, está muy bien, pero podríamos utilizar otras maneras distintas de encontrarnos en lo virtual, por ejemplo, generando espacios de encuentro que fueran más recíprocos, eh, donde no solo fuera eh, pues en el formato una masterclass de alguien que está hablando ¿no? y hay personas que están escuchando y simplemente volvemos a repetir algunos errores eh, que cometíamos en lo presencial, sino poder generar espacios más de intercambio o hacer espacios de consulta que sean más a la inversa. Estaba pensando, por ejemplo, en la iniciativa, una super iniciativa que ha hecho la gente de, de La Rueca, montando en el, un espacio virtual, pues un espe una especie de edificio, un centro de atención social, eh, con distintas salas, y en esas distintas salas tienen conectados pues a distintas personas de, eh, de, del equipo, pero de distintas formas. Entonces, es la idea de acogida, otra vez, de las personas que vienen a, a, al espacio y no esta convocatoria unidireccional solo eh, en el caso de la formación. Pero bueno, eh, es normal, nos estamos adaptando a las nuevas circunstancias y todavía no hemos desarrollado, eh, pues bueno, espacios que puedan ser nuevos como los que desarrollamos de forma presencial, foros, ágoras, espacios de participación activa. Eh, estamos un poco anclados todavía en el, en el modelo presencial.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 Eh, si la escuela camina hacia formatos híbridos entre lo virtual y lo presencial, ¿cómo se puede construir un virtual no excluyente? ¿Cómo y cuándo sucederán los aprendizajes que requieren copresencia física? Bueno, son tres preguntas muy, muy interesantes. Eh, efectivamente, la escuela, creo que la escuela y otros espacios caminan hacia, hacia escenarios más híbridos. A mi entender, eh, una forma de garantizar que nadie quede atrás eh, sería lanzando lanzando, pre, lanzando una serie de presión a, a nivel de políticas públicas para que, igual que se ha hecho en otros países de América Latina eh, garantizar el acceso a esas tecnologías es decir, no solo eh, el poner portátiles o sea, un portátil o una tablet por cada, por cada alumno o cada alumna sino que garantizar también su conectividad en casa es decir, entender que en la etapa escolar eh, igual que es Igual que entendemos, por ejemplo, en el, en el tema de las becas comedor, la necesidad... De, de garantizar la alimentación de estas personas que a lo mejor no puedan tener acceso pues hacer lo mismo en el ámbito de los derechos digitales es decir el derecho a acceso a un dispositivo y también a la conectividad necesaria para poder seguir todo el, eh, todo el día a día de lo que plantea la educación formal o otros espacios pero además nosotros también creemos o personalmente creo y lo hemos discutido alguna vez con, con los compañeros de la calle también que es importante acompañar esta dotación de dispositivos con una formación, una formación eh, tanto para los niños y niñas o los adolescentes como para también las familias que tienen que estar pendientes de que puedan realizar este tipo de tareas desde casa y que tengan las habilidades suficientes para poderse manejar con, con estos dispositivos. De, si no es de esta forma, eh, estaremos cometiendo el mismo error de donar equipos por donarlos, ¿no? Y no tendremos ninguna garantía de que la gente los sepa usar o los pueda usar de una forma, de una forma correcta. Aquí me gustaría, por ejemplo, citar eh, el, el plan un plan que hay, un plan de digital eh, en Uruguay, que es el plan Ceibal, que está orientado precisamente a la dotación de, de compus, de, de ordenadores, a los niños y niñas a partir, creo que son de los 5 años, y esta computadora eh, crece con ellos, es decir, les acompaña desde pequeños, garantizan también la conectividad en, en las zonas rurales, y también todo un paquete de de actividades y de seguimiento offline, que también podría ser otra de las opciones, ¿no? si nos ponemos de acuerdo en un marco de programario y demás que pueda, que pueda estar incorporado eh, en estos dispositivos.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 ¿Cómo se puede construir un virtual no excluyente? Pues eh, garantizando, por supuesto, el acceso a dispositivos y a conectividad, pero también entendiendo que estos espacios tienen que ser accesibles. Es decir, eh, tenemos que tener en cuenta, por, por el intentar no dejar eh, atrás a un volumen importante de gente, tampoco dejar atrás a otro volumen de gente, como todas las personas que tienen dificultad de acceso a los contenidos. Eh, te, está muy bien, tenemos, eh, tenemos la posibilidad de subtitular imágenes, tenemos la posibilidad de hacer textos mucho más grandes, más accesibles, más visuales, pero también tenemos que entender eh, algunos ritmos de aprendizaje, tenemos que inten intentar entender el acompañamiento también individualizado en el aprendizaje, no, no utilizando fórmulas masivas para todo el mundo que a veces no encajan con, con los modelos de aprendizaje de, de algunas personas. Y hay que hacerlo eh, garantizando en todo momento que se está siguiendo ese contenido. Creo que uno de los errores que, que se han cometido por la inexperiencia en esta ola digital que nos ha abordado por la emergencia del COVID ha sido eh, que realmente se ha dejado gente atrás de una forma y perdóname la expresión eh, unilateral y se ha dicho no podemos contactar con estas personas por lo tanto quedan atrás y no ha habido soluciones imaginativas en muchos casos para poder eh, contactar con estas personas y decir oye no queremos que, que os quedéis atrás por lo tanto deberemos estar muy atentos tanto a salvar el acceso de primer nivel, ¿no? de los dispositivos y de segundo nivel la formación necesaria para estos dispositivos pero también en los contenidos ser mucho más, eh, tener un espectro más amplio eh, de minas y, y construir contenidos que sean 100% accesibles para todos los niños, niñas o adolescentes. Y a la pregunta de cómo y cuándo sucederán los aprendizajes que requieran eh, copresencia física eh, bajo mi opinión, vamos a, vamos a vivir un proceso en lo que nos va a estar acompañando durante mucho tiempo y yo creo que ha llegado para quedarse el ámbito semipresencial, es decir, las formaciones que impliquen eh, un aprendizaje desde casa, una serie de asimilación de contenidos y un refuerzo en el aula. Es el modelo de Flipped Classrooms o el modelo de, de, de clases patas arriba, ¿no? donde vamos a construir mucho del conocimiento, adquirirlo en el ámbito virtual y vamos a reforzarlo y hacer aprendizajes significativos desde lo presencial. A mi entender, eh, esto, esto implica eh, que tendremos que ir hacia un modelo donde lo presencial sea mucho más cualitativo. Es decir, que no sea solo el asistir por asistir, que es el momento en el que nos encontrábamos ahora. Lo presencial se había convertido incluso en una carga para, para, para muchas personas que no estaban del todo alineadas con el, con el modelo educativo. No digo que este modelo educativo vaya a cambiar para siempre, pero sí que es verdad que como vamos a valorar mucho más eh, la oportunidad que nos brinda los espacios presenciales porque no vamos a tener tantos o en la misma manera que, que los teníamos antes es un buen momento para eh, darles ese espacio de cualidad que creo que, que habían perdido es decir muchas veces teníamos el espacio online o las actividades online mejor dicho porque no se estaba fomentando el uso de, de aulas virtuales o demás y ahora vamos a tener mucho más de estos espacios un aprendizaje eh, más desde casa de contenidos que se van a reforzar en lo presencial donde vamos a poder trabajar mucho más desde lo emocional, desde lo desde lo psicológico, desde esa parte de, de reforzar los contenidos que por otro lado eh, todos y todas podemos, podremos, tendremos, derecho, tendremos derecho de poder acceder desde, desde, el ámbito, desde el ámbito digital. Pues muchísimas gracias.